Ahoritica, está cocina la harina. Mamaita, tuésteme las semillitas de macahuita que recogí. Mis hija. esas semillas todas se sueltan mucho humo y no pueden descubrir. No pongan la cara fea, sonría a la su mamita. Ahora sí. Mi negrita tiene la cara bonita. Vamos para la jamaca en lo que está la harina. ¡Ay, cómo pesa mi niña! Mamáita, ¿otra vez el ungüento ese? Sí, otra vez. Eso te pasó por esta detrás de la chicharra. ¡Ay, yo no sabía que Pica Pica era así! Gracias que no fueron las Javipas. Con mi amiguito. De aquí no podemos salir Allá afuera hay hombres malos Que nos quieren atrapar para que trabajemos para ellos Supe de la esclavitud Cuando me sacaron empujones De mi lejano país Y tú estás conmigo porque viajaba Dentro de mí A costa de nosotros Esos desgraciados ganaron Mucho dinero Y como usted ha sufrido Sin mis hijas pero gracias a mi rezo a los santos no me separaron de ti. ¿Y cómo pudimos escapar entre los esclavos de los barracones? Se escuchaba que aquí en esta zona existía un palenque de negros y marrones. Y el Titan me dijo dónde quedaba lo único camino por donde se podía huir. Ahí negro quiere probar el cuero. Yeah, negra, ¿tú piensas pasarte el día cuidando a ese pichón de clavo? No, no, mayora. ¡Ya es la tercera vez que te sorprendo abandonando el corte! Es que mi sigue muy tragona. Y además, las omega y las arañas pueden hacerle daño. ¡Eso no me importa! Lo mío es que todos ustedes trabajen. Hoy mismo hablo con el amo para que se acabe esta chiveta. ¡Ay, no, pues su madre no le diga nada! ¡Ay! ¡Era lo que hago con tu dichosa negrita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ay negra! ¡Párate ahí! Pobre mamaita, cuánto trabajo por mi culpa. No diga eso mis hijas, porque esa es tu mamá. Es una felicidad grande, grande. ¿Y cuánto tiempo estaremos escondidas aquí? No lo sé mis hijas, no lo sé. ¡Mantengan a los perros callados! Afinen los hocicos que deben estar cerca. ¿Quiénes? ¿Pero quiénes van a ser, idiota? ¡Los negros! ¡Dije que hicieran silencio! Mire, jefe, este mismitico es el lugar donde los perros pierden el rastro. ¡Claro! ¡Por el agua! ¡Aquí mismo nos instalaremos! ¡Después continuamos buscando! ¡Ah, pero los que están metidos en el monte! ¡Algo los tiene que delatar! Mamáita, ¿qué va a hacer? totate las semillas de macahuita! ¡Ay, qué rico! ¡Mire, qué cantidad de humo! ¡Sí! Pero no va a dar la casualidad que estén tan cerca los ranchadores. ¡A la próxima! ¡Ja! ¡Pide otra cosa! ¡Se lo prometo! Si los demás negros ven que estoy haciendo esto, ¡ha! ¡ja! ¡Le busco tremendo lío! ¡Suerte que todo es tan pa' ¿Qué es un güemileres? Es una fiesta en honor a nuestro santo. Permiso, jefe. Voy a buscar algo para comer. Oye, ¿pero este siempre tiene hambre? Claro, si no he comido nada. ¡Dale, pero no te alejes. Eh, oye, ten cuidado, no te vayan a coger los negros. ¿Tú crees? Oye, ¿pero qué ¿tú? clase de ratón tú eres? ¡Dije que hicieran silencio! ¿Y tú? ¿Busca algo de comer? Sí, jefe. ¿Y cuando me como la semillita? ¡Ay, mis hijas! Cuando regresemos de huemileres. ¡Contra! ¡Vamos que estamos atrasados. Recojo una pucha de flores para no llegar con la mano vacía. Recojo la del atajo. ¡Tú no es camienta! Todavía tú no te has curado de pica pica y ya te quieren meter con la avispas! Yo recojo las flores con cuidado sin abrotarlas. Te dije que no. ¡Te de de de ¡Te cu, de de ¡Te de ¡Te dije ¡Te dije que no! ¡Te dije que no! ¡Te dije que no! ¡Te dije que no! ¡Te y me la juego que hay más. ¡Vamos! enséñanos el camino! ¡Ay, mi santo! ¿Qué, qué pasa, mamá Ida? ¡Son los ranchadores! ¡Deben haber visto lo humo! ya estamos perdidos! Mira quién es. Hey, Las negras de Bencua. <ríe> Estoy seguro que por aquí tiene que haber más negro. ¡Como cuquelas, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, avispas! Ay. ay, mamaita, qué susto. ¡Eso, condenado! Pronto van a regresar. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¡Vamos para Guermilere! Hay que avisar a nuestros hermanos, ellos y nuestro santo nos protegerán.